Para comenzar nuestro proyecto, te queremos presentar una disciplina llamada Agroecología. Recuerda que vas a realizar la rutina Ver, Pensar, Preguntarse a partir de lo que veas en este video. Por ello, es importante que tengas tu cuaderno a la mano y tengas clara la rutina. Recuerda, las tres preguntas claves son ¿Qué ves? ¿Qué piensas? y ¿Qué preguntas te surgen? Observa cómo se ven estos cultivos donde hay una sola especie. ¿Te resultan familiares? Posiblemente sí. A este tipo de cultivos se le conoce como monocultivo. Mono hace referencia a la palabra uno, pues solamente se cultiva una especie. Desde hace varias décadas se popularizaron los monocultivos y el uso de agroquímicos para aumentar la producción agrícola. A esto lo conocemos como la revolución verde. La revolución verde o también llamada agricultura convencional consistió en la implementación de un paquete tecnológico en donde se ponían tecnologías de riego, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, herbicidas y semillas certificadas. Este modelo ayudó a tener mayores rendimientos y en muchas zonas del mundo a solventar problemas del hambre. Sin embargo, este no tuvo en cuenta los impactos ambientales de estas actividades. El uso de pesticidas y herbicidas ha dañado los suelos agrícolas en gran parte del mundo y ha contaminado gran cantidad de ecosistemas. Y año tras año es mayor la cantidad de fertilizantes, pesticidas y herbicidas que los agricultores convencionales tienen que utilizar. Sin embargo, en años recientes, ante la necesidad de producir de una manera sostenible se han generado nuevas propuestas de cómo producir la tierra sin estar contaminando y afectando los ecosistemas. Como les dije anteriormente, la agricultura convencional produce una gran contaminación ambiental que año tras año se vuelve mayor por el uso intensivo de los agroquímicos y de tecnologías no apropiadas para los cultivos. Los suelos del mundo están siendo afectados e intoxicados por el uso excesivo de estos, de estos fertilizantes, al igual que por el uso excesivo de los herbicidas y pesticidas. Estos suelos se están degradando también por el uso incorrecto de la maquinaria agrícola. La biodiversidad se ve también afectada en zonas de grandes extensiones agrícolas. El uso intensivo de estos venenos hace que mueran, por ejemplo, abejas, polinizadores y toda clase de insectos, que no necesariamente afectan a los cultivos, pero sí se ven afectados ambientalmente por el uso excesivo de estas sustancias. Y por último, el agua también se ve contaminada por el uso de estos nutrientes y estos pesticidas y herbicidas. Estas sustancias viajan por el agua y por la tierra y se van a depositar a ríos y a fuentes de agua subterráneas donde contaminan y además tienen un impacto grande para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos. Uno de los ejemplos más importantes de cómo la agricultura convencional produce afectaciones al medio ambiente se ve en el caso de las zonas muertas del mar. El uso irresponsable de los fertilizantes químicos genera que los suelos se saturen de estos nutrientes y estos por medio del agua y de la lluvia llegan a los ríos y eventualmente al mar. Allí este exceso de fertilizantes causa que crezcan algas que bloquean la luz solar y consumen todo el oxígeno en estas aguas. En estas zonas entonces no pueden haber otro tipo de vidas como peces y otros tipos de animales debido a las bajas concentraciones de luz y de oxígeno en estos lugares. Es así que estas zonas se vuelven zonas muertas porque solamente queda un tipo de especie que son estas algas que no permiten otros tipos de vida. Ahora, observa cómo se ve este cultivo. ¿Ves que tiene diferentes especies? A este tipo de organización la llamamos policultivo, y es fundamental para la agroecología y para la agricultura orgánica. Al tener una mayor biodiversidad en los cultivos, se evitan problemas por plagas y enfermedades, y se obtiene una mayor producción diversificada. La agroecología, como su nombre lo indica, agro, tiene que ver con los cultivos y ecología con el ecosistema. Es decir, es una agricultura que busca entender el componente agrícola y cultivado dentro del ecosistema. Se basa en los conocimientos tradicionales de los agricultores y pueblos indígenas que poseen los conocimientos para producir de una manera sostenible y sin el uso de insumos externos más allá de los que hay en sus propios territorios. Ya entendiendo un poco de lo que es la agroecología, vamos a hacer una descripción de una finca agroecológica y vamos a ver cómo se organiza una finca de este estilo. También vamos a hablar de por qué es importante preservar la diversidad de semillas. Las fincas agroecológicas deben tomar en cuenta el ecosistema en donde están situadas, su altitud, el nivel de agua y de lluvias que tiene, sus suelos y a partir de eso se hace un diseño agroecológico de cómo debe ser la finca. Generalmente las fincas agroecológicas buscan tener barreras vivas y policultivos y utilizar los recursos que están disponibles localmente. Las fincas agroecológicas buscan tener un proceso cíclico en donde todos los productos y todos los desperdicios se insertan en un ciclo y se vuelven a utilizar dentro del mismo sistema. Por ejemplo, los desperdicios de las hortalizas o los estiércoles de los animales se utilizan para hacer abono, para enriquecer el suelo. Es decir, es un sistema cerrado en donde siempre aprovechamos todos los recursos que están a disposición. La diversidad de semillas es importante porque las semillas están adaptadas a los territorios. Una semilla de tierra fría, por ejemplo de maíz, no es lo mismo a una variedad de tierra caliente. Cada semilla, al estar adaptada a su territorio, puede producir de una manera ideal en estas condiciones. Si perdemos la diversidad de semillas, perdemos nuestra autonomía y tendríamos que comprar siempre en una tienda estas semillas para poder producir. Las semillas no tienen ningún costo cuando nosotros mismos las guardamos y las preservamos. No olvides realizar la rutina, ver, pensar, preguntarse. Cuando este video finalice, vas a trabajar con tus compañeros a partir de tus respuestas a la rutina.